Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Gorka, agradeceros que un año más podamos seguir estando aquí, sí. disfrutando y compartiendo lo que entre todos y todas hemos sido capaces de hacer. No hace falta que me presente. Vamos adelante. Os voy a exponer mediante esta presentación los resultados que entre todos y todas hemos logrado respecto al programa de conservación de orquídeas del anillo verde y los bastonares de Vitoria-Gasteiz. Tenéis que saber que como este pasado año 2022 celebrábamos la décima edición, logramos conveniar entre el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz y la Sociedad Española de, de la Conservación de Plantas el respaldo de esta importante sociedad científica a nuestro programa. Era de alguna manera, igual que Gorka nos vino la posibilidad de hacer la exposición, la forma que tuve yo de refrendar un poco el esfuerzo que llevamos haciendo tantos años. Y fue muy bien acogida por parte de la sociedad, no creáis que tuve que insistirles mucho. Estamos muy contentos de que un programa de ciencia ciudadana dedicado a las orquídeas y con todos los resultados que estamos generando el que de verdad están promoviendo unos cambios de gestión y la conservación de esas poblaciones de nuestro municipio, tuvieran el respaldo de la asociación. Para empezar, siempre os cuento que, claro, ¿por qué jardines botánicos y por qué ciencia ciudadana? Pues está bien claro, los jardines botánicos siempre se han dedicado a la conservación de la biodiversidad, a la docencia, a la formación, a la investigación científica y a la educación ambiental, por supuesto. Entonces, si unimos todos estos componentes, les damos un buen meneo y a ello añadimos la participación ciudadana, pues es evidente que hay mucho que hacer. Ya lo hemos demostrado con los 10 años que llevamos en marcha y estamos de momento muy contentos, tanto aquellos que los promovimos como todos y todas las que hasta el momento habéis tomado parte. Así que vamos adelante. En primer lugar, vamos a hacer y presentar la parte dedicada al análisis de participación que hemos tenido durante estas 10 campañas. Es decir, empezamos en 2013 con el anillo verde y sus parcelas, en 2014 con los lastonares, pero desde 2013, que fue el primer año que empezamos hasta 2022, han sido 10 campañas y estos son los resultados en cuanto a participación, que es algo muy a tener en cuenta, puesto que parte de la gracia es motivaros y motivar a la gente en general a salir de casa, a pasear o del maravilloso entorno que tenemos en nuestra ciudad, no solo en Anillo Verde, sino el resto de Montes y en el resto de Álava, por supuesto. Y aprender observando todo lo que nos rodea. Entonces, para empezar, hay que tener muy en cuenta que han participado 103 voluntarios y voluntarias distintas o correspondientes entre estos dos programas correspondientes a 78 personas o participantes únicas. ¿De acuerdo? Es decir, en estos 10 años ya son 78 personas las que de un modo u otro han participado en mayor o menor medida, aportando datos y empleando parte de su tiempo libre en estudiar las poblaciones de orquídeas de nuestro municipio. Lo más importante en este sentido es que hemos superado pues el problema que supuso la pandemia de la COVID-19, que como no sabéis fue un desastre. Pero también es muy... ¿Veis el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, Agustín, sí se ve. Sí. Sí, se ve sí, sí. En este sentido lo más importante es señalar que, como veis, empezamos en 2013 con 18 participantes. En cuanto al anillo verde se refiere, continuamos teniendo 18 personas muestreando parcelas en anillo verde. Al siguiente año empezamos con los gastonares con 16 y hoy en día son 18 las que muestran en los gastonares. O sea que, en general, vamos creciendo poco a poco, sin prisa, tampoco nuestra... O sea, no tenemos ninguna intención de siempre, siempre, siempre ir creciendo. Pero bueno, de momento sigue habiendo gente interesada, gente animada, gente que continúa... O que de repente le suscita interés a este grupo de plantas y estamos muy contentos de que así sea. Entonces vimos, ¿no? con los datos ya de 2020-2022, que el de 2020 fue claramente fruto de la pandemia y hemos recuperado el mismo nivel de participación, incluso con algunos participantes más. Luego es muy importante tener en cuenta qué tipo de participantes están en activo, puesto que hay 34 repetidores y repetidoras. Algo de lo que estamos muy contentos, ¿eh? puesto que ya, fijaos, hay 34 personas que han tomado parte en el programa de un modo u otro en años anteriores, pero que ya tienen experiencia y muchos y muchas ya sois verdaderos conocedores y conocedoras de lo que es la diversidad de orquídeas de todo nuestro entorno. Eso es muy importante porque de aquel total de participantes que hemos tenido hasta ahora supone un tercio y hoy más en, hoy en día, sobre todo, supone más de un 90% de la gente que está en activo dentro del programa. ¿Eh? Esto es muy importante, porque fijaos cómo ha ido variando poco a poco el nivel de participantes que repetían, de participantes que se mantienen. Luego hay gente que se mantiene años seguidos, hay gente que lo deja unos años, luego vuelve, hay gente que empezó... No continuó y ha vuelto este último año. Y luego hay gente nueva, como Gloria, que nos acompaña esta tarde. ¿De acuerdo? No me entretendré mucho más en esto, porque como vais a recibir el informe, tanto en casa como por correo, tendréis tiempo de leerlo y observarlo. Pero lo importante es que estamos muy contentos de tener un grupo de gente, ahora mismo mayoritario, que ya está salseando desde hace años con todo este tema, disfrutando y aprendiendo. Y gracias a ellos, pues aprendiendo todos y todas. Vamos a ver, que no veo ahora. El siguiente, a usted. Siguiente. Ahí estamos. En cuanto al esfuerzo de muestreo, pues es muy fácil ver también cómo año tras año hemos ido cada vez muestreando más y más y más y más parcelas. Veis en azul las del anillo verde granate las de los lastonares, depende del año, fluctúa, si dedicamos más esfuerzo entre todos y todas al anillo o a los lastonares. Evidentemente a los lastonares estos últimos años están suscitando más interés, porque el anillo lo tenemos más cerca, en los lastonares ya te obligas a salir al monte, y los resultados los tenéis en, ese, en, esa, imagen, en esa última columna de la derecha, puesto que estamos cubriendo en el caso de los lastonares 101 parcelas. Y en el caso del anillo verde, 26. O sea, 127 en total. Cosa que está muy, muy bien. Y nos ayuda a tener un conocimiento ya muy completo de todas las poblaciones de orquídeas del municipio. Este es el gráfico de datos de presencia acumulados. Claro, como el esfuerzo de muestreo ha ido a más, pues la cantidad de datos que estamos reuniendo... Ojo, porque estos no son los datos brutos. ¿Eh? Son los datos de presencia en cada una de esas parcelas. Pero fijaos que ya están por encima de los 1.400. ¿De acuerdo? Cosa que está muy bien. Y efectivamente hay muchas especies que ya venimos viéndolas en las mismas parcelas años tras años. Entonces, el conocimiento que tenemos ya es muy fundamentado. Entonces, en ese sentido, la participación estamos muy contentos porque vamos muy bien. Vemos que la gente sigue estando animada, nosotros también. Y hay que celebrarlo y hay que aprovecharlo. Y vamos a continuar primero con el anillo verde y luego con los lastonales. Ahora voy a empezar a centrarme ya en los resultados concretos de cada una de estas distintas partes de los seguimientos y del programa que estamos haciendo. Empezamos con el anillo verde. Este es el total de parcelas que estamos cubriendo hoy en día en el anillo verde. Esas 17 parcelas propias del anillo, de esas ocho parcelas urbanas que veis pintadas de marrón, y el cerro de Jundit como parcela control, ¿no? una parcela de monte que nos servía un poco, sobre todo al principio, de referencia. Cuando no teníamos muchas referencias no sabíamos muy bien qué es lo que manejábamos acá, Pues ya lo tenemos claro. Respecto a este año, se señalan en negro y en rojo todas las parcelas que se han seguido este año, ¿vale? Que tenemos datos nuevos. Y en concreto os llamo la atención sobre el Andaverde, Salburúa, Chagorrichu Galzavide, Gazalvide, perdón, y Oretia Solo. Ahora luego os explicaré por qué. A raíz de los resultados que hemos tenido. Este año han participado 17 personas más dos técnicos de Anillo Verde Biodiversidad, Baldo Rodríguez y yo mismo y todo el equipo técnico de Ataria, por supuesto, como siempre, ¿eh? con Borca a la cabeza y el resto de compañeros de Ataria que se han encargado de coordinar y animar la comunicación con todos y todas vosotras. 17 voluntarios voluntarias, aquí vienen vuestros nombres y apellidos y señalar a Gloria Herrero como una de las nuevas participantes de este año, en concreto en la parte que refiere al Anillo Verde. Bienvenida Gloria y muchas gracias por tu participación. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues bueno, veis aquí un gráfico muy claro de cómo hemos ido aumentando el conocimiento de orquídeas a nivel de especies y subespecies en el Anillo Verde de Victoria Gasteiz. Empezamos en 2012 antes de empezar con la Ciencia Ciudadana reuniendo todos los datos de los estudios técnicos y científicos que existían y se Tenía constancia de la presencia de 17 especies y subespecies distintas. Hoy en día conocemos que son 41. En 2022, la principal novedad ha sido la identificación de Ofris chubauti en la parcela de Zabalgana orquídeas. Ofris chubauti es un híbrido, ¿de acuerdo? Un híbrido entre Ofris speculum y Ofris lutea. Está siendo maravilloso cómo a lo largo de estos 10 años todos y todas hemos ido aprendiendo, cómo nos hemos ido soltando, cómo hemos ido ganando seguridad y sobre todo cómo hemos ganado conocimiento y nos atrevemos ya a identificar aquellas cosas raras que veíamos al principio muchas veces reconociendo por fin que son híbridos, híbridos estables, híbridos bien descritos entre especies distintas. Y luego... Hay que llamar la atención ¿eh? sobre la identificación de un nuevo punto de presencia en el municipio de Orquis Itálica en los jardines de Chagorricho. En este caso, en el barrio de Chagorricho de Bazaldide, pero en concreto en los jardines del propio hospital de Chagorricho. ¿De lo importante es que hoy en día sabemos que el anillo verde reúne 41 especies y subespecies distintas, lo que supone prácticamente un 70% de la orquidoflora del municipio, cosa que está muy bien. Estas son las novedades del pasado 2021. Acordaos de que se identificó y se fotografió Orquis Itálica en la parcela de Zadorra Yacimiento y por primera vez también se identificaba Office Peltieri en Oretia Solo. Este año hemos tenido la suerte de volver a Identificar una nueva localidad de orquisitálica Itálica en Chaborrichu, dentro de la ciudad. Ojo, primero la conocimos en, eh, en los Lastonares, luego en el Anillo Verde y ahora en los parques urbanos. Esto es espectacular, esto es espectacular. Y a la derecha tenéis ese nuevo híbrido que ha identificado Brian en la parcela de Zabalgana Orquídeas, Office Port que es el híbrido entre Office Speculum y Office lutea, que veis perfectamente. El híbrido perfecto entre ambas. Una maravilla. Y bueno, si tenemos en cuenta entonces, además de las especies y subespecies, los híbridos, es decir, el total de taxones, veis que aumentan las cifras y hoy en día no solo conocemos 41 taxones, sino 55. Vale. Hasta este año todavía hemos tenido solo en cuenta especies y subespecies en todos los campos. A partir del año que viene vamos a hablar ya de taxones, es decir, especies, subespecies e híbridos incluidos. ¿Por qué? Porque los híbridos que hemos identificado ya sabemos que son híbridos estables, ya hemos aprendido a identificarlos correctamente, ya hemos comprobado que sus identificaciones son correctas y bien fundamentadas, entonces vamos a incluirlos en las cuentas. Pero bueno, para empezar, y como ya veníamos haciendo otros años, os muestro aquí cuál sería el cómputo total de taxones, de diversidad, de riqueza de orquídeas distintas en el anillo verde. Serían 55, ¿eh? si tenemos en cuenta los híbridos. Esto es un dato muy, muy, muy elevado. Sí que veníamos viendo cómo a nivel de especie se iba sintotizando. Claro, a medida que ¿eh? le damos y le damos, volvemos y volvemos a las mismas parcelas, a parcelas distintas, cambiamos de parcelas unos con otros y demás, hemos llegado prácticamente al límite de lo que podemos encontrar. Pero bueno, esperamos que en el futuro, no solo por los híbridos, todavía pueda haber otras sorpresas a medida que las orquídeas vayan notando esos cambios de gestión que se van practicando y les permitamos convivir más y mejor con nosotros. Bueno, esto simplemente unas diapositivas para recordar algunas novedades de estos últimos años, como la office santónica, que todavía la echamos de menos en algunos partes del anillo verde. Recordad que frente a la Office Scolopax, que es esta que tenéis a mano izquierda y a mano derecha, ¿eh? veis que la office Scolopax tiene el cuello ancho o la garganta ancha, ¿eh? y este lateral sin ningún margen. Notorio. Esta es la Ofris escolopax, subespecie Apiformis, que tiene un estrechamiento en la garganta. ¿Veis cómo se le ha estrechado frente a la anterior, al centro de la especie típica? Y no tiene margen en el labelo. En cambio, la santónica, ¿veis ese margen que tiene? ¿Veis ese margen que tiene? Es una Ofris escolopax, subespecie apiformis con margen lateral en el labelo, muy pronunciado, de color amarillento. Y estamos seguros de que debe ser algo más frecuente de lo que la estamos identificando y por eso os animo y os recuerdo para ver si vamos fijando la atención y somos capaces de hacernos con ella en otras partes de las nubes. ¿Veis esos márgenes? ¿Qué es lo que la diferencia de la subespecie biformis Luego ya sabéis, hace años ya identificamos por primera vez en Zabalgana Orquídeas la Ofris Passionis cruzada con Ofris Speculum en 2015, que poco tiempo antes o después había publicado por primera vez su presencia y su, su primera descripción en Aragón. Son muchos los híbridos que hemos ido identificando estos últimos años, sobre todo en esa parcela de zabalgana Orquídeas, pero ya han empezado a aparecer en los Tonares y en otras parcelas urbanas como las de Oreitea Solo, que está cubriendo Pedro Novella. Y bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo. Este es el listado de aquellas primeras y añadiendo algunas de las últimas, que muchas de ellas, ya sabéis, gracias a los compañeros del Herbario Digital, se de Alizaga, somos capaces desde un principio de haber podido identificarlas y con estudios como la tesis de Javier Benito Ayuso, donde ya se incluía muchas de ellas. Las novedades, estos últimos años, la Office Chubauti, que es ese híbrido Office Speculum por Office Lutea, que ya os he enseñado antes la imagen, y la Office Nouletti, que ha encontrado Pello en Oritea solo, que es el híbrido de la Ophrys colopax por la ofris esfegodes, Además de la ofris turiana que estamos estudiando, aunque parece que sí que está bien identificada, que también ha sido Pedro el que la ha identificado en Oriente Sur. Pero bueno, como os decía, llama la atención estos últimos años, sobre todo esta última campaña, como algunas zonas como la Andaverde en el Zadorra han ido incrementando el número de especies que se identifican en ellas, alburúa, chagorrichu batalbide y orites. Mirad, esta es la Office Noblety, que es el híbrido entre Office Scolopax y Office Feudes. Es un híbrido clarísimo. Clarísimo. Clarísimo. Bonito, precioso. ¿eh? Y esta es la Office Porturiana, que es el híbrido entre la Office Apífera y la Fica Joana. La anterior está confirmada, pues no hay duda, ¿no? Cuanto la ves. Y esta estamos estudiándola porque tenemos ciertas dudas, pero bueno, parece. Indicar, todo parece indicar que se trata de este híbrido en concreto. Pero es sí, que, claro, lo de los híbridos hay que mirarlo con cuidado, porque hay muchos híbridos, hay híbridos descritos según un, de una especie o la otra, o sea que no es baladín el que se trate de Ophis apífera por Ophis ficalliana o Ophis por Ophis apífera, pero bueno, en eso estamos. Y bueno, recordaros, pues nada, que hace años ya empezamos a identificar la Ophis riojana, que dentro de los Fejodes se diferencia bien por ese margen ancho amarillento y esas manchas del, del espéculo desdibujadas. Acordaos ¿eh? de que veníamos identificando epipactis filantes en el Batán y también en el Zadorra, y con los años hemos no aprendido que se trata de epipactis campeadori o de epipactis rodanensis o especie rodanensis, como se llama. Depende de la potencia taxonómica que tenemos. No voy a entretener más. Este año, por ejemplo, Jacinto Benavente, que como habéis visto en las anteriores diapositivas, en una parcela urbana que venía dándonos muchas alegrías, ¿no? Por la presencia de la Pitalis Filantes, por la presencia de la Listera ovata ¡Pam! Ha aparecido la cefalantera longifolia, que no es para nada una especie muy frecuente en nuestro municipio. Ni en el anillo verde, ni en los lastonares. Y bueno, pues, puesto que tiene cierto interés, aquí tenéis la imagen. Total, este año hemos reunido datos de 20 parcelas, pero que las hemos sumado a los datos anteriores que teníamos sobre ese conjunto de 26. Ya os he llamado la atención sobre solo, esa parcela urbana que ya reúne 18 especies. Sagorrichuga zalbide, 15 especies, Salburúa arcaute, el parque de Salburúa prácticamente completo, que hace unos años solo contaba con 4 o 5 especies, y ya ha alcanzado las 11, y Zadorralanda verde, que también era de aquellas pobretonas, y poco a poco, a base de años y a base de pasar por allí, hemos visto cómo incluía mucha más riqueza de la que a priori pensábamos o conocíamos aquellos primeros años, lo cual demuestra que es importante mantener el esfuerzo de muestreo y porque los datos o la secuencia o series de datos ya de muchos años pues son básicas para poder hacer afirmaciones que tengan cierto sentido, tanto en el caso de las orquídeas como de cualquier otro grupo de organismos vivos. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, como siempre, tenemos a la cabeza parcelas como el Cerro Dolarizu, Requera en Armentia, las ruinas en Armentia y esa parcela de Zabalgana-Orquídeas, puesto que tienen algunas 32, 31, 30, o 27 especies y subespecies distintas. Y aquí cuidado porque estas cosas de cara al año que viene, cuando incluyamos los híbridos, van a cambiar totalmente porque Zabalgana-Orquídeas seguramente se va a disparar. Puesto que integra gran cantidad de híbridos y muchas veces solo se han identificado en esa partera. entonces hay que tenerlo muy en consideración ¿sí? de acuerdo pero bueno siguen a la cabeza de momento y tú, armentia seguidos de Avalgana. importante tener en cuenta porque claro nos estamos acostumbrando a esto pero esto es una verdadera burrada. que en el anillo tenemos una media de 18 especies y pico o sea paseando entre los meses de abril y junio por cualquier parque del anillo verde, es muy sencillo poder identificar más de una quincena de especies. Seguramente 18, 19, 20 o hasta 32. Y eso es una burrada, es una burrada. En nuestro entorno biogeográfico hay zonas similares, como todo el centro de Navarra, el norte de Burgos, pero cuidado porque ni en la fachada atlántica ni en el resto de la península es tan común. Y eso pues es algo... A poner de relieve. Luego, si hubiéramos en cuenta tanto el anillo como las parcelas urbanas, como la parcela referente de Jundis, la media ya baja a 16,5 especies, pero aún así es una gozada saber que en nuestros parques urbanos uno puede encontrar no 5, ni 6, ni 7 especies de orquídeas silvestres, algo que en otros lugares y sobre todo en otras ciudades parece increíble sino hasta 16. Vamos a ello. Ahora ya centrándome solo en las parcelas del anillo verde, dejando de lado las urbanas y el cerro de Jundi, podemos dividirlas, ¿vale? En rojo las parcelas que son de una elevada riqueza de especies, muy elevada, elevada riqueza las de naranja las de verde baja y muy baja la única lanzadora ortuna que por mucho que vamos a ella, no creáis que no está siendo muestreada. No hay manera de descubrir nuevas especies en, en esta parcela. Y como os decía, pues esto refleja, más allá de la media que os comentaba antes, ese increíble dato de que mínimo... En una parcela como, por ejemplo, puede ser el jardín botánico Láritu, que hace 15 años eran campos de cultivo, en sus zonas de pradera actualmente se puede encontrar ya nueve especies distintas. Fijaos qué capacidad de colonización tienen y qué suerte tenemos en nuestro entorno. Entonces, en este sentido seguimos la tendencia de estos últimos años. A la cabeza al cerro de Láritu, seguido de Armentia, Requera, Armentia, Las ruinas y Zabalgana aquí. Pero bueno, está bien saber que muchas poco a poco van sumando y van sumando a medida que vamos insistiendo en su huestre. Claro, una cosa es la riqueza de especies y otra cosa es qué especies. ¿De acuerdo? Porque hay especies que tienen mucho valor y hay especies que tienen menos valor. Hay especies muy comunes y hay especies muy raras. La presencia de varias especies comunes. Tiene un valor, pero a lo mejor la presencia de unas pocas especies, pero todas ellas raras o no tan frecuentes, le da mayor valor. Y eso es lo que calculamos a continuación. Primero tenemos en cuenta todas nuestras especies, ¿eh? esas 41 especies identificadas en el anillo verde. ¿Cuántas veces, en cuántas parcelas de ese total de 17 aparecen? Y veis que hay especies omnipresentes, vamos a decir... Como son la Ophrys fegodes y la Anacantis pyramidalis que están en todas las parcelas. Todas las parcelas han sido identificadas. Otras en casi todas. Vienen siendo la Serapia esparmiflora, la Orchis purpurea, la Ceras antropoforum o Orchis antropofora. Luego ya vienen otras que no son tan comunes, pero también son bastante comunes. La Ofis apífera y, cuidado, el Imantolosum Irpinum. ¿Eh? Esto es un claro indicador de cómo hemos ido avanzando en el conocimiento de la arquidoflora del municipio y del Anillo Verde en concreto, en este caso, puesto que hace años ¿no? hacíamos todo lo posible por localizar y tener referenciados y bien geolocalizados todas las presencias y todas las localidades de porque era una especie de orquídea protegida en la categoría de rara dentro del catálogo de flora amenazada del País Vasco, y resulta que ahora... Es una especie común en nuestro entorno, cosa que no le resta nada de importancia. Pero, fijaos, ¿no? una especie considerada dentro de las plantas amenazadas de nuestra autonomía, que sea de las más comunes dentro del anillo verde, pues no deja de ser curioso. Y luego ya viene un grueso de especies que son frecuentes, es decir, que solemos encontrarlas con facilidad, con frecuencia, con normalidad. Y a continuación unas especies ya más raritas, ¿eh? en el anillo verde por lo menos, como es la Orchis militaris, la cefalantera damasonium, la platantera coloranta, la cefalantera loquifolia, la Ofris virudulata y ya un último grupo ya muy, muy, muy, muy, muy rarito como son la Spirantis espiralis, la Orchis ustulata, la Orchis picta, la Orchis itálica que aparece en el anillo verde pero de momento solo la conocemos de una parcela, o la Orchis provincialis, que son otras dos especies protegidas y que estaría muy bien que tuviera más poblaciones, desde luego, pero que supiéramos dónde están. Pero bueno, poco a poco y tiempo al tiempo. Es evidente que Orquis Itálica está ganando terreno, ¿no? teníamos conociéndola, como os he dicho, ¿no? en los lastonares, la conocimos en Anillo Verde, ahora ya están los jardines urbanos de chaco rituga Gatalvide. Malo será que no vayamos encontrándola en estos años próximos en otros parques y otros jardines, tanto el anillo como parques urbanos. Y bueno, viendo viendo cuál es la frecuencia con la que aparecen estas especies, le damos mayor valor a las raritas y menor a las más frecuentes y que vemos por doquier. Y esto nos permite cruzar los datos anteriores de riqueza con esos datos de frecuencia y calcular un valor para las parcelas, es decir, no vamos a conformarnos solo con que el cerro de Olarizu tenga 32 especies, ya tiene 32 especies, pero esas especies, ¿cuán importantes son? no? Y haciendo ese cálculo, que es muy sencillo, obtenemos esta ordenación, que viene siendo más o menos la misma que observábamos con la riqueza, pero ya más matizada. Entonces, el cerro de Olarizu es la parcela más valorada en todo el anillo verde, seguido de reteras, seguido de las ruinas, seguido de orquídeas, del zampal de Larizú y de Zabalgana y, y luego ya veis el resto. Muy importante. El cerro Larizu sigue estando ahí, pero ahora veremos qué pasa a nivel de parque en general. Y aquí es donde empezamos, más allá de las parcelas, a tomar en cuenta cada uno de los parques de anillo verde. Y aquí, como podéis ver, a diferencia de estos años anteriores. Armentia ha superado a Larizu. Es decir, seguimos identificando especies y subespecies nuevas en Armentia. Cuidado, porque los híbridos, como he dicho hasta ahora, no se hemos tenido en cuenta. De modo que este año, las novedades en Armentia han posibilitado que adelante a Larizu en riqueza. Ya veis ahí cuál es la diferencia de los distintos periodos venía Olaris huyendo por delante y me encanta, me encanta, me encanta que Salburúa vaya adelante. 11 especies. Mírate, Salburúa Hemos estado durante años y años, que no había manera, hasta 2019, solo conocíamos 6 especies en Salburúa Y hemos dado el salto y ya cuenta con 11. O sea que, además de todos los valores en cuanto a patrimonio natural que atesoras al Burúa, que sepamos que en cuanto a orquídeas, cuidado porque va sumando argumentos. ¿De acuerdo? Y está muy bien en Zadorra también, ¿eh? que ha perdido como la vergüenza. Hemos estado varios años ahí insistiendo y animando a que la gente cogiera las parcelas de seguimiento de Zadorra y ese esfuerzo de muestreo pues, está dando sus resultados. Y ya son 20. Especies distintas, cosa que es ya una pasada. Y claro, ya luego ¿no? fuera de series son malgana, Honarito y Armentia, por supuesto. Y a la cabeza este año, Armenia. Y si hacemos el mismo ejercicio a nivel de parque que a nivel de parcelas habíamos hecho, ocurre lo mismo. Valoramos para matizar esas diferencias y vemos que. Si en el caso de 2021, cuidado, eh, que estos datos son 2021, Olarizu pasaba por delante de Armentia, este año 2022 ha pasado lo contrario. ¿Eh? Armentia vuelve a estar a la cabeza. Vuelve a estar a la cabeza. Claro, las especies nuevas que se identifican en Armentia no solo le dan mayor valor de riqueza, sino que además ponderan el valor o la importancia relativa que tiene esa especie en el resto de parques. Y bueno, está muy bien saber esto y seguir la liguilla de las orquídeas de las parcelas de seguimiento del anillo verde y de sus parques. Si tenéis cualquier duda, preguntad, ¿eh? Que aquí estamos para, para aprender todos. Pues eso. En resumen, este año, vuelve a estar en cabeza Armentia. Veremos el año que viene, que ya os aviso que Zabalgana va a dar muchos puntos con las... con el, inclusión en los cálculos de los híbridos, por fin, pero ya os adelanto que, que el vuelco va a ser grande. Y bueno, para terminar de ver estos resultados de forma gráfica, este es un mapa del municipio con las partelas de seguimiento repartidas tanto por el anillo verde como la zona urbana y el cerro de Jundi, que lo podéis ver aquí a mano izquierda, que marca una receta de 19 especies. Y ya veis, y ya veis que excepto algunas pocas parcelas muy urbanas o la fortuna en el Zadorra, el resto de parcelas hoy en día, después del esfuerzo que llevamos haciendo y de las ganas que le estamos poniendo y de los datos que hemos ido reuniendo, presentan una riqueza alta o muy alta. A ver... Y es muy importante ver que, desde luego, sí que hay un gradiente norte-sur. Con parcelas de mayor riqueza concentradas al sur del municipio, cosa que, como venimos defendiendo, seguramente tiene que ver con una mejor y mayor conservación de un mosaico de hábitats más diverso en el entorno de los montes de Vitoria que no hacia el norte, que ya nos adentramos en, en la llanada. Luego, voy a tener en cuenta... Este gráfico que ya os mostré el año pasado, puesto que con los datos de 2020, hicimos un análisis para el Plan General de Ordenación Urbana en el que, si teníamos en cuenta cuáles de estas parcelas del anillo verde tenían por lo menos nueve o más especies, puesto que era la media en ese momento, más alguna especie muy rara o rara, eran las prioritarias y nos salían prácticamente todas las parcelas de seguimiento y todos los parques del Anillo Verde eran y debían incorporarse en el Plan General de Ordenación Urbana como zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, cosa que estuvo muy bien. Hace poco salía en el WhatsApp el tema de si la Mercedes ampliaban Zabalgana, si se iban a instalar sobre la parcela de orquídeas o no, y aclaramos que no, pero además de aclararlos, también saber que los datos que habíamos reunido hasta 2020, el pasado 2021, los pudimos compartir con el equipo de redacción del plan general y se han tenido en cuenta a la hora de definir cosas como esas ampliaciones y como, esas, y como otras actuaciones que pueden ocurrir, puesto que sin argumentos no hay nada que discutir. Pero con argumentos y con datos sobre la mesa, pues entonces hay cosas que ya... Por suerte, podemos ser capaces de, de defender. Luego, además, venían las, en esta imagen las especies amenazadas, pero me detengo porque luego os las mostraré también. Entonces, como resumen, señalar que el Cerro Dolarizú continúa siendo la parcela más, más rica y mejor valorada, que el parque. Mejor valorado es Armentia, aún así. Y aquí veis alguna de las parcelas, como la Armentia alto del molino, que ha incrementado parte, en parte las especies que conocíamos y por eso se ha dado ese cambio. Seguimos adelante. Bueno, hasta aquí el anillo verde. Ahora seguiremos. Con los lastonares. ¿De acuerdo? Y ojo porque lo que hemos llegado a hacer con los lastonares. Tiene mucho valor. ¿De acuerdo? A diferencia del año de la NIO, que llevamos 10 campañas. En los lastonares llevamos 9 campañas. O sea, hemos estado 9 años muestreando. Y estamos superando con creces. Los objetivos iniciales que teníamos acuerdo? ¿Por qué? Pues porque estamos reuniendo datos de 96 parcelas, un total de 101, y 89 son los datos que estamos teniendo en cuenta. ¿Vale? ¿Por qué 89? Pues porque, como veis en este gráfico de la derecha, hay unas parcelas en, señaladas en rojo que no presentan buenas condiciones de conservación o que no eran las tonales y, por tanto, las hemos tenido que eliminar, ¿vale? Porque son parcelas que presentan incidencias graves, están totalmente alteradas o son campos de cultivo actualmente, porque a veces son roturos que si sí se dejan de sembrar o no se dejan de sembrar. Y luego tenemos algunas parcelas con incidencias, bueno, incidencias menores que sí que continuamos, incluyendo, de acuerdo. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que este año 2022, perdón, porque aquí veo que hay un error, señala 2021, pero debería señalar 2022, hemos seguido un total de 34 parcelas, cosa que está muy bien. Y además hemos añadido cinco parcelas opcionales nuevas: Retana 58, Retana 60, Ullera Riaratua 11, 12 y 38. Y lo que es todavía más importante, ya llevábamos, era el noveno año, como os decía, que nos enfrentábamos a los lastonares y nos dimos cuenta de que había unos cuantos lastonares que ya habíamos muestreado tres, cuatro, cinco veces, pero había algunos que del primer año ya nunca habíamos vuelto a ellos. Y dijimos, no, pues esto no puede ser. Porque, como hemos comentado antes, ya vemos que a medida que nos esforzamos en el muestreo, es decir, que repetimos años consecutivos, Van saliendo cosas distintas y ya somos conscientes de que el muestreo de un año te da información, pero para nada es la información completa. Entonces nos propusimos que todas las parcelas de las tonares que habíamos mostrado hasta el momento por lo menos tuvieran mínimo dos visitas y hemos logrado cumplir ese objetivo. Vamos, vamos. Estamos más que satisfechos. ¿Qué es lo importante de los las tonares Pues que es un hábitat según la legislación europea, reconocido como de interés comunitario, pero que según las poblaciones de orquídeas que albergue, se puede llegar a considerar de interés prioritario, es decir, todavía más valor dentro de las políticas de conservación a nivel europeo, que se han trasladado a nivel estatal y a nivel autonómico. Por eso nuestro interés en ir conociendo con detalle qué es lo que pasa con las orquídeas en esas Paraderas, porque los tonales no son más que las praderas y los pastos que de forma natural se dan en nuestro entorno. Y bueno, este año ha participado 18 personas distintas, 17 voluntarios, yo mismo y todo el equipo técnico de Ataria. Aquí estáis los 17 voluntarios y voluntarias que habéis aportado datos. En ese sentido, creo que José se estaba conectando antes, cuando ya estábamos terminando con la, con la presentación y es uno de los nuevos participantes. Y luego Amesti, Amesti. alguien que se identifica con su en la plataforma de iNaturalist con su nick de Amesti, a quien agradeceríamos que se identificara con nombres y apellidos porque no hay manera de contactar con él o con ella y... Y nos parece una pena. Así que, si alguien puede echarnos una mano en ese sentido, por favor, buscamos y queremos contactar con Amesti para poner sus nombres su y apellidos y no solo su nick. Algo que tampoco explicamos cómo ha pasado, pero en algún traspapel no consta los nombres y apellidos de esta participante, de esta persona participante, y nos gustaría hacernos con ella. Y eso agradecerles. A toda la gente que repite de otros años... Ya José y a Mestí por a veces sumados de ahí. Y bueno, ¿cuál ha sido la evolución de número de taxones a nivel de especies, subespecies e híbridos, en este caso, en los gastronares? Pues esta es la gráfica que lo refleja. En aquel primer año llegamos a identificar entre todas y todos 31 especies y subespecies distintas. Fuimos avanzando en el conocimiento y en tres campañas más ya conocíamos 38 especies y subespecies y un híbrido. Y hoy en día conocemos, ojo, ojo, porque en los rastonares, que es el hábitat natural, conocemos 47 especies y subespecies distintas. Y en el anillo 41. ¡Ah! ¡Ojo! O sea, está muy bien el anillo verde, está muy bien sus praderas, sus céspedes, además hay algunos que están en sitios adhesados o con arbolado disperso entonces aparecen condiciones distintas que permiten la entrada de especies diferentes a las que a priori podríamos encontrar solo en los zonares. y aún así fijaos que Agustín Agustín sí Agustín sí, que me Decime. tengo que marchar, eh que tengo que cerrar vale muy bien nos vemos. Hasta, luego. Hasta pronto, un placer, ánimo. Esto para llamaros la atención y ver que, ostras, en el Anillo Verde hay una elevada riqueza, pero en los lastonares todavía más. Y en cuanto a híbridos, pues poquito a poco empezamos a conocer los primeros en ese año 2016 y fijaos cómo hoy en día los híbridos pues nos aportan seis taxones más en el caso de los lastonares, cosa que está muy bien. Y alguna novedad hay al respecto en este sentido. Los datos más importantes, en 2019 se identificó por primera vez la Dactylorhiza insularis, en 2020 la Orquis Provincialis, a raíz de aquel dato de Fernando de Juana de 2013, que revisando fotos se dio cuenta de que había identificado mal esa fotografía, esa imagen. Esto nos indica que si en el anillo verde tenemos prácticamente un 70% de las orquídeas de todo el municipio, en los lastonares son cerca del 80%. Pues bueno, pues bueno eso habla de cómo están en su sitio y cómo es ahí donde más que encontramos. En 2021 la novedad fue la identificación de orquídeas ustulata marquilla preciosa, que en el anillo ya la conocíamos, solo en el Parque de la América, de momento, si no recuerdo mal. Y en 2022 se ha identificado Office por Maquiati, ¿eh? que se divide entre la Speculum y las peores Office Speculum y Office Speculum. Esta la Office Ustulata, la tipactis Microfila, que fue una de las citas que aportó Pedro hace años de la zona de los boros, muy importante para el municipio en general, dimodor mamotibum, dimodor trabutianum, han sido los grandes hits de los lastonares. La ofis por Arizaretae, que es la ofis tencetirífera cruzada con las pegodes. La orquis itálica y su híbrido con la orquis antropofora, que es la orquis por Dibonae. Esta cualquier día nos aparece en el, en el anillo ya aquella eh, de Ophys, el de Ophis es con Ophys escolopax, su especie bueno, o su especie este, este no está muy bien resuelto, este lo tenemos que acabar de estudiar. La Orchis provincialis, de la zona de Garnito de Barriaran, claramente, la Tioris de Legarda, que este año Maite a bordo, ha vuelto a fotografiarla a localizarla, y la Macchiati, eh, que la conocíamos de Zabalgana Orquídeas, ese híbrido entre la Office Speculum de Asfegodes y ahora ya la conocemos también en los Nastonales. Y muy interesante la localización de Orchis por Macra, el híbrido entre Orchis purpurea y Antropofora, que hace años conocíamos del Anillo Verde y aparece también en los Nastonales. ¿Eh? Orchis por Macra. Bueno, otros nombres que ha tenido este híbrido es Orchiaceras Mesey o Orchis por Eso. Ya depende de qué sistema taxonómico se siga y, y de qué sistema de referencia usemos. Que claro, como hemos cambiado de Natusfera a iNaturalist, in pues en iNaturalist in dan prioridad al orquis por Macra. Bueno, pues vamos a seguir lo que dice iNaturalist, in pero sin perder la referencia. de acuerdo Mirad, este ¿eh? es precioso. Ese híbrido entre el antropofora y la purpúrea es una maravilla. Y estos años suelo poner esta diapositiva de Office Aveidonensis, porque todavía no la hemos localizado en el municipio, igual que la Office Incubacea y algunas otras, y me extraña. Pero bueno, pues para ver si así, ¿eh? a base de invocarla, somos capaces alguno o alguna de tropezar con ella. Bueno, esta es la burrada de parcelas, esas 89 parcelas, que estamos teniendo en cuenta en los cálculos de el seguimiento de las poblaciones de orquídeas de los tonales de Vitoria-Gasteiz. Veis que hay un grupo de parcelas con una riqueza muy elevada, de entre 19 y 34 taxones distintos en, el, en la misma área, es mucho, muchísimo. Hay otro grupo, señalado aquí de naranja, de una elevada riqueza, entre 13 y 18 especies distintas se pueden encontrar en muchos de los zonas del municipio. Otras ya de riqueza baja, pero baja relativamente hablando, porque son paraderas en las que en mínimo encontramos 7 y hasta 12 especies. Y luego ya otras de riqueza más baja, en las que encontramos entre 1 y 6 especies. Aquí ya veis, ¿eh? en cabeza pues, van Legarda, Ariñez, Puerto abajo, Ermita, Oláritu 150, Mendizabala. Estas se repiten, ¿no? Estas se repiten con el anillo. Puerto arriba, Goros, Ullibarri Arrazo a 79, Parque Tecnológico de Moñano 83, Bolívar 119, Araca 151, que por cierto en Araca hace años que no entramos y el año que viene estaría bien volver a entrar. Porque seguro que encontramos cosas nuevas y cosas interesantes. Y es de esas parcelas que se están quedando menos muestreadas, puesto que hay que pedirles permiso al ejército para acceder. Pero bueno, en de su momento vamos a volver a solicitarlo, a ver si hay suerte. Y lo que es muy importante, tener en cuenta que de media en cualquier zona del municipio de podemos encontrar prácticamente 11 especies de orquídeas distintas. Teniendo en cuenta los de gran tamaño y los de pequeño tamaño. Es decir, los, los que queríamos muestrear sí o sí y los que hemos muestreado actualmente. Es una cifra muy elevada. Es una cifra muy elevada. Es una cifra muy realmente sorprendente. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver las especies con qué frecuencia aparecen entre esas 89 parcelas para conocer cuál es la, la importancia relativa de cada una de ellas y que nos ayuden a matizar esos datos. Es decir, sabemos las especies que crecen en cada parcela, pues vamos a ver cada especie cuántas veces aparece y así ponderaremos el impacto. Valor que tiene cada una de ellas y podemos valorar ponderadamente cada una de esas parcelas. Entonces, si estamos cubriendo 89 parcelas, Orchis purpurea aparece en 82. Es la única especie que es muy común. Es decir, que se presenta más de un 90% de... Disculpadme porque ahora voy a buscar aquí unos apuntes. Luego hay dos especies, Anacantis piramidalis y Ophrys fedodes, que son comunes, es decir, que las encontramos entre un 75% y un 90% de las veces. Luego tenemos todo un grupo de especies frecuentes, que ya veis que no son tantas como en el anillo, esta vez, que aparecen entre un 30% y un 75%. De las parcelas. Luego tenemos ya un grupito de especies raras que aparecen entre un 15 y un 30% de las parcelas. Entre ellas, pues, platantera bifolia o frispassionis. Especies con las que nos solemos tropezar, pero no nos tropezamos siempre y no estamos cansados de verlas ni las vemos en cualquier margen de camino o en cualquier ribazo. La gimnadenia con osea, la orquis máscula, la Orchis escolopax subespecia piformis, la Orchis morio, la placantena cloranta, la Orchis riojana, la serapia escondijera, la Orchis militaris, la Orchis languei, que por cierto es bastante más abundante que en el anillo verde. Y luego ya vendrían las especies raras, que veis que a diferencia del anillo pues son muchas, muchas, muchas, muchas, muchas. Y son las que aparecen en menos del 15% de las parcelas. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque vemos, del mismo modo que os llamaba la atención antes, que en los rastonares encontrábamos más especies y subespecies que en el conjunto de todo el anillo verde, de 41, pasábamos a 47, es bonito ver cómo estos porcentajes y estas frecuencias son más naturales, ¿no? Es más lógico que haya una buena cantidad de especies raritas, que son vemos a veces. Unas ya no tan raritas, pero que tampoco es que sean ¿eh? muy abundantes. Un grupo que se repite mucho y otras que siempre están. Que siempre, están ¿no? siempre está la Orchis siempre está la campis piramidalis, siempre está la Ofricius fegodes. Pero fijaos, fijaos, porque eso también nos cuenta cómo funcionan estas especies y por qué se dan mejor en Anillo Verde o en los parques urbanos. ¿no? En este grupo de especies eh, frecuentes, ¿no? que ya no son ni comunes ni muy comunes, solo frecuentes, en los lastonares aparece la Serapias parviflora. Eh. O la Ofris Entonces, si son más frecuentes en el anillo verde y en los parques urbanos aparecen muchas veces, seguramente es porque tienen apetencias nitrófilas. O soportan mejor cierta carga ¿no? nitrófila, es decir, conviven mejor con la carga de nutrientes que provoca nuestra actividad humana, nuestros perros y nuestra presencia en, en esos parques periurbanos y urbanos. O sea, que les viene bien, ¿eh? así como a otras seguramente les está viniendo mal y no las encontramos o son muy, muy, muy raritas. Y bueno, pues esos son parte de los análisis que podemos empezar a hacer ya 10 años después de conocer y estudiar con profundidad las orquídeas de nuestro Total, que teniendo en cuenta la riqueza y teniendo en cuenta de especies en cada parcela y el valor relativo de cada especie, aquí obtenemos el cálculo del valor relativo de cada parcela. Y ya veis que no se ve prácticamente nada. Pero bueno. Legarda se mantiene. Huelto Arriba Goros. Foronda 62. Parque Tecnológico de Miñano. Huelto Abajo Ermita. OLAR y 4 Ariñez 47. Mendizabala 71. Salburúa. ¿eh? Fijaos, ¿eh? Salburúa, como la Estonar, está muy bien valorada. Cosa que nos habla también de la diferencia de valoración cuando tienes en cuenta solo el anillo verde, cuando tienes en cuenta. El hábitat de Lastonar comparado ¿eh? con el resto del municipio y de las áreas más naturales. ullibar a 79, Huendo Abajo 127, pero bueno, aquí he preparado una ampliación de Estadiapo para verlo más claro. ¿De acuerdo? Cuidado porque llegamos a tener valoraciones, uff, ya lo veis, ¿no? Por encima de 200 y pico, casi 300. O sea que tenemos parcelas muy valiosas. Y a mí me resulta siempre curioso cómo vuelto abajo tiene una elevada riqueza, pero cuando hacemos la valoración sube por encima vuelto arriba Goros. Eh, me gusta mucho ver que en esa zona ¿no? noroeste del municipio, Sierra de Badea y así de Arrato, hay varias parcelas que ganan en importancia, puesto que como antes hemos visto respecto al anillo verde, parece que el peso de los montes de Vitoria es muy elevado. Pues por aquí hay unas parcelas, ya cuando tenemos en cuenta los lastronales y no solo el anillo verde, que nos compensan esa consideración y nos devuelven un poco el foco al interés que tiene esta, esa zona noroeste, esas sierras noroeste del municipio. Aquí veis, ¿eh? reflejado cartográficamente, todos estos resultados en este mapa, donde vemos pues, en rojo las parcelas que tienen una riqueza muy alta, en naranja las que la tienen alta. Verde baja y morado muy baja. En ese sentido, señalar que es cierto que siguen concentrándose la mayoría o una buena parte de parcelas de la Astonar con elevada riqueza o muy elevada en el sur, por la influencia, seguramente, como decíamos, de los montes de Vitoria, pero que hay arriba en el norte y en el noroeste las cosas no andan nada mal. Como antes, tener en cuenta que con los datos de 2020, el pasado 2021, también les contamos al equipo de redactor del Plan General de Nación Urbana cuáles eran los más que hasta ese momento sabíamos que eran prioritarios para que lo tuvieran en cuenta y se pudieran frenar pues, y sobre todo desarrollar figuras de protección. Y bueno, lo importante es, en este caso, o relevante, por lo menos, que aquí estas parcelas nuevas, ¿no? Lleva de arrazo a 11, retana a 58, que es el primer año que se muestrean, y ya están con 10 especies y subespecies distintas. O sea, el primer año de muestreo ya están a la altura de otras, como Mendiola 137, que llevamos varios años muestreando. Y eso pues es muy importante y nos habla de la gran riqueza en orquidoflora que guardan estas praderas del municipio. ¿De acuerdo? Es decir, ha habido parcelas este año que hemos muestreado por primera vez con aquel esfuerzo que os comentaba al principio de que queríamos que todas estuvieran cubiertas por lo menos dos veces, pero bueno, que si la gente quería seguir incluyendo parcelas opcionales de esas por las que todavía no habíamos pasado, adelante. Pues fijaos, si la media son casi 11 especies. Ha habido parcelas nuevas, muestreadas este año, por primera vez, que han registrado ya 10. Cosa que está muy, muy bien. Y bueno, para ir terminando ya, en cuanto a las especies protegidas, unas cuantas pinceladas. Déjame tomar un traguito Porque si no, se me va secando la garganta. Bueno, eh, la que ha sido nuestra Nuestra alegría Durante años Nuestra animada El imantoglosum ircino Planta rara en el catálogo vasco De especies amenazadas De la que ya conocemos 42 localidades En el municipio Y cuando parecía que iba a llegar el año Que no íbamos a conocer <ríe> Ninguna presencia nueva Pues sí, señores y señoras En Oyibarri Arrazu a 79 La parcela de Bastonar. Del entorno de Yuber y ha sido identificado un nuevo núcleo poblacional de Himatogrosum algo que no deja de sorprendernos. En este mismo sentido, recordar ¿eh? que María José Urteaga identificó ya hace unos años a Himatogrosum Robertianum, en dos localidades en el mismo año, además, ¿eh? en la mediana, el margen de la trinchera de la Nacional 1 su paso por Avechuco, ahí se ve el campanario de Avechuco y en una antigua huerta, o medio huerta, medio jardín en, en el pueblo de Armetia aquí en Vitoria y que eso suponía las primeras citas para esa especie en la vertiente mediterránea o la vertiente sur del País Vasco y en toda Álava, ya sabéis que luego se encontró una nueva localidad en el parque natural de Izqui que están debéis saber que a nivel de los parques naturales de Álava están siguiendo esta misma metodología con la que empezamos nosotros y los guardas están empezando a hacer seguimientos de todos los bastonares, de todos los parques naturales y áreas protegidas de Álava anotando la presencia de Orquídeas o sea que a futuro conoceremos datos de este estilo pero de toda de toda Álava Orquís Itálica es otra de las orquídeas protegidas de nuestro municipio de la que, aquí os muestro las fotos de Maite de este año en Legarda, de este último año, que pese a que fue muy seco, pues por lo menos florece la población. Hay dos núcleos allí ya. Teníamos el de Hueto abajo, tenemos ahora Chagorichu, teníamos el año pasado Anillo Verde, pues una planta protegida que parece que está ganando terreno y cosa de la que nos alegramos, nos alegramos. Luego siempre os llamamos la atención sobre esta especie, el color subviride, no tanto porque lo podáis encontrar aquí en el anillo verde o los lastonares, aunque tal vez sí, pero siempre en altitud, en los montes de Vitoria. Nosotros estos últimos años hemos comenzado con ella y estamos viendo que es un pelín, un pelín, un pelín más, más abundante de lo que se creía y es muy interesante esta planta porque normalmente es una planta propia, una orquídea propia de, de elevaciones de altitudes algo elevadas, muy común en Pirineos, muy común en la cordillera cantábrica y aquí, como siempre los montes vascos, ¿no? que al final es una depresión de esa gran cordillera pireneco cantábrica pues se lava con menos abundancia, pero bueno, que vemos que estos últimos años que hemos estado identificándola y tropezando con ella a raíz de otros trabajos, pues que andéis al loro porque además es muy mimética, es como, como la listera o bata, ¿sabes? Es de estas que, que se camufla muy bien ahí entre, entre los brezos. Llamaros la atención sobre ella, por pues sí, porque cualquier dato nuevo pues siempre es de interés. Y esta sería la representación cartográfica del conocimiento actual que tenemos de estas especies de orquídeas protegidas en el municipio. Veis en rojo la Barlia Robertiana o el Mantobroso la N1 en Avechuco y en Armentia, toda esta nube o dispersión de puntos verdes que son los puntos conocidos para Limantoglossum irfinum, estos puntos moraditos de la Orchis itálica y he sumado también la Orchis provincialis, porque sí que está en la lista roja de, de la flora española. ¿Vale? solo en el listado de especies en régimen de protección especial, pero bueno. Y estaría aquí en Hueto abajo, la encontramos también en Araca, en Miñano y en el Alto del Molino. Muy interesante. ¿eh? Estas serían las top, ¿eh? y las que debemos vigilar y las que procuramos visitar todos los años, a ver qué tal van, a ver cómo van. parece que Diputación mantiene... Eh, a raya los del servicio de carreteras y ya han integrado los que sigan ¿no? esos ajardinamientos paisajísticos que tiene la peninchera de la N1 a su paso por Avechuco para que respeten la Iván Togloso Robertiano, así está siendo y nos alegramos ya leísteis todos el desastre este de, de, de Pamplona ¿no? de que se habían llevado uno de los pocos ejemplares que conocían allí en la ciudad de Justamente, en fin, pues nos alegramos de que en otros sitios eso no ocurra y la gente aprenda a respetar toda la biodiversidad y todos los hábitats que nos rodean. Y ya modo de resumen, tener en cuenta que si tenemos en consideración tanto el Anillo Verde como los restaurantes del municipio, lo que conocemos es un total de 50 Especies y subespecies distintas, cosa que está muy bien. ¿eh? Conocíamos 41 especies y subespecies estrictamente en el anillo verde, 47 estrictamente en los tonares, y tenemos en cuenta todas juntas, son 50. Una maravilla, una maravilla. ¿Eh? Lo cual supone que con estos seguimientos hemos sido capaces de identificar algo más del 80% de toda la arquidoflora del municipio. Bravo, porque eso pone de manifiesto el valor que tiene este seguimiento eh, en la ciencia ciudadana que está y puede estar al nivel de los seguimientos que pueden hacer expertos en la materia, eso sí, a base de años y años y años, y porque ven mucho más, 40 ojos que dos, ¿de acuerdo? Y ya para terminar... Algunas consideraciones. Os sigo animando a identificar a la orquis intacta neotinea maculata, que sabéis que a veces es minúscula y es muy mala de ver, muy mimética entre la hierba y a poco que esté la hierba alta a veces ya le supera y por eso no somos capaces de verla. La orquis ustulata, que es muy bonita y conocemos pocos puntos. La orquis languey, sobre todo en el anillo verde, porque nos resulta curioso que sea tan abundante en los tonares Sabéis que se da bastante tarde y que no estemos identificando la. Sí la hemos identificado en algún punto, en el anillo, pero todavía no, ¿sabes? No, no, no, no estamos contentos. <ríe> y ahí puede haber un reto para muchos y muchas de nosotras, ¿no? Intentar encontrar la Ortiz Languey en el anillo verde. Luego, seguimos pidiendo cuidadín, cuidadín con el grupo Ofris Esfegodes. Y con algunas identificaciones extrañas. Cuidado, porque sí que algunas tienen que ver con ese cambio del sistema de referencia taxonómico-nomenclatural que tienen en iNaturalist frente a Natusfera y el que hemos seguido nosotros hasta ahora o antes de entrar en estas plataformas y demás. Entonces ha habido algunas identificaciones, esto mira, quería hablarlo con Paco, pero bueno, de Ofris Araneola, especie Virestens, que deberían ser Ofris Riojana, pero que no nos deja identificarla como tal, pero que no están claras, hay otras que sí, pero bueno... Están ahí en revisión, ¿eh? Esto que lo sepáis. De este año, ¿eh? De este año, ¿no? De años anteriores. Y otras que se identifican como Offices Fego de su especie trata que la... Bueno, lo estudiaremos, porque nosotros después de 10 años ya no damos nada por sentado. Ni mucho menos. Ya hemos visto lo que está pasando con los híbridos. Pero eh, estas Offices Fego de su especie trata hasta el momento parece que son Offices pasiones, Pero bueno, pues cuidadín, ¿eh? Porque si empezamos a usar... Eh, es que estas veces yo creo que en este caso por ejemplo ya no es el problema del sistema de referencia que uses para nombrarlas sino el que estemos usando algunos algunas apps de estas de identificación de especies ¿Eh? entonces cuidadín cuidadín porque esas apps funcionan según están entrenadas y cuanto más fotografías hay de un grupo o sea de una determinada especie y de un área geográfica concreta, pues puede llevar a inducir a error. Pero bueno, ya iremos puliendo estas cosas. Y luego cuidado con el grupo Office Fusca. Porque hay a veces ciertas identificaciones forzadas. Y en este sentido va la siguiente recomendación o consideración. ¿Vale? Esta es roquis intacta, es muy chiquitina, cuidado con ella, lo la tu estulata, que es una maravilla y seguro que es más abundante de lo que creemos. La gay, vamos a ver si somos capaces de identificarla en el anillo. Ya veis que es como la máscula, pero con el labelo plegado. De frente por eso se ve muy estrecho y el lateral. Con esa rodilla, ¿vale? Vale. o bata. Lo que os venía diciendo. En relación con esos grupos como... La Office Fusca, pero también en el caso de la Office Fusca, a veces. Cuidado con la cantidad de imágenes que colgamos. Así lo he puesto. Cuidado con la cantidad de imágenes que colgamos. ¿Vale? Está claro que no nos cuesta dinero y que parece que tenemos capacidad ilimitada en nuestros móviles y en estas plataformas de colgar la cantidad de información y de imágenes que queramos. Pero eso de qué sirve. Esa es la pregunta. Eso de qué sirve. O sea, nuestro objetivo es censar para conocer en parcelas determinadas del anillo o de los rastronares qué orquídeas crecen. Entonces, hay que seleccionar bien los ejemplares que fotografiamos y seleccionar el momento adecuado. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que no es para nada bueno que de una misma parcela... Además de los tres muestreos que hacemos normalmente, lo cual ya da pie a que haya por lo menos tres fotos, cosa que está bien, suelta dentro de lo razonable. He hecho la foto a esta especie en abril, en mayo todavía está, y en junio, que esté pasada o pasándose, le acabo de echar la última. Si no, la hago ya en fruto, que también está muy bien. Vale, pero lo que no puede ser es que de abril, de la misma parcela, tengamos una serie de fotos de las febodes que a veces son hasta una docena. Es innecesario. Lo que tenemos que aprender con esto de los programas de ciencia ciudadana es observar. Y la observación naturalista y la observación científica siempre se ha basado justamente en un modo pausado de observar, disfrutar y estudiar lo que nos rodea. A veces puede haber casos en los que convenga, si hay un ejemplar raro, hacerle una foto. Pero lo que no puede ser es que si estamos identificando varias cosas como la misma especie, la colguemos como observaciones distintas, además. Porque yo entiendo que si uno hace una docena de fotos y las cuelga como la misma observación, bueno, todavía tiene un pase. Porque es que si no, lo que estamos haciendo es eh, creando una inflación de información que luego no tiene apenas ningún valor. Y entonces podemos empezar a restar la importancia al trabajo que estamos haciendo y al esfuerzo que estamos manteniendo. Y además sabemos que eso exige cierto esfuerzo, porque hay que hacer la foto, hay que subirla, hay que indicar la fecha, la parcela, si estaba en flor, si no, o sea, todos los datos que pedimos Entonces, bueno, pues volvamos un poco a los orígenes. Y aunque tengamos móviles, tablets y muchos gigas en la cámara... Seamos capaces de seleccionar qué fotografiamos para hacer fotografías de calidad, que reflejen bien los caracteres de esos ejemplares y solo colgar alguna imagen de más cuando vemos algún ejemplar raro. Y por eso aquí además digo atención con los híbridos. Está muy bien el conocimiento que estamos logrando en relación con los híbridos, pero cuidado, ¿eh? porque a veces hay algunos que no son nada fáciles de... ¿Eh? Pero hay que seguir, hay que seguir. Estas cosas no nos tienen que parar, sino nos tienen que animar a seguir haciendo las cosas mejor. En este sentido, en este sentido también, aquí me estaba dejando ¿eh? esos líos que estamos teniendo respecto a la nomenclatura a veces entre la ofis mascónica y la ofis divis o me megaífera, como ponen o como nos validan ahora en iNaturalist. Cuidado y recordar la Ofris vascónica, frente a la Ofris, todas las Ofris del grupo Fusca, tiene una forma de la distinta, sobre todo en vista lateral, pero también frontal, y devuelve, ¿eh? devuelve un color oscuro, un color oscuro de fondo, con un brillo blanquecino, su pilosidad del labelo. Y siempre tiene la garganta con cuello de pico, en forma de valle. Y algunas de las que he visto identificadas, de ese como Ofris d'Iris o Megaífera y Naturalis, tienen el, el, la garganta en forma de V, en forma de valle. Entonces, cuidado, vayamos con cuidado. ¿vale? Y luego ya otro apunte, porque cuidado que dentro del grupo Morio, que veníamos diferenciando la Orchis picta, pues esto cada vez parece que está más en discusión entre la comunidad científica. La gente empieza a defender que Orchis Champagneusi sí, sí que es una especie distinta, pero la Orchis Picta, Orchis Morio, subespecie Picta, ya no la empiezan a considerar ni subespecie. Empiezan a considerarla dentro de las distintas formas y variantes que puede tener Morio. Bueno, nosotros vamos a seguir como hasta ahora, pero que sepáis que eso está ahí en el candaleo. Y en cuanto a lo que os comentaba, en cuanto a la cantidad de imágenes, también es importante seleccionar el momento adecuado. ¿Por qué? Porque me he encontrado algunas fotos en el caso del grupo Fusca que se han identificado Ofris bilunulata antes de que la flor haya terminado de madurar. Ya sabéis que las orquídeas eh, sufren un, las flores de las orquídeas sufren un proceso de resupinación, ¿no? O sea, que se enroscan y se disponen hasta que se abren con el labelo en la orientación que normalmente les encontramos. ¿Vale? ¿Eh? Ya están así, giran y abren el labelo, ¿vale? Para que quede como pista de aterrizaje para esos polinizadores. Claro, si la flor no ha terminado de hacer ese movimiento, este es el botón floral, va abriendo y se va desplegando. Si no ha terminado de hacerlo y no se ha cerrado, es decir, si no es todavía la forma tan convexa como puede llegar a tenerla, en el grupo FUSCA, eh, cuidado, todas tienen un margen amarillo. Entonces podemos identificar erróneamente la office ¿no? Porque hay veces que ya está la velo abierto, pero todavía no se ha cerrado. Entonces cuidado, eh, porque hay algunas fotos que dices, pero si está, está la flor todavía que no se ha redondeado. Para entendernos. ¿Eh? Y eso nos puede llevar a error. Pero bueno, mucho ánimo, porque lo hacemos muy bien, lo hacemos cada vez mejor, cada vez conocemos muchas más especies con mayor seguridad y cada vez conocemos más híbridos. Y aunque los vuelven un poco locos, estamos muy contentos de ver que poco a poco los vamos dominando. Y eso también nos ayuda a seguir entusiasmados con todo este tema. ¿De acuerdo? Así que nada. Este, por ejemplo, sería uno de los híbridos que no he incluido en los resultados, porque estoy ahí dudoso. Es una foto de Paco, que la ha identificado como Office por Grampini, Office Esfeodes por Office Tendinifera, que como veis, pues, pues bien puede ser. ¿eh? Bien puede ser. Y yo la duda que tengo no es esa. La duda que tengo es con el nombre, ya me diréis. Puesto que ya existe la Office Tini, este que es la ofis Espegodes por la de terminífera Entonces, bueno, pues este es el único que he dejado como dudoso este año, pero bueno, que lo no voy a terminar de estudiar con detenimiento, vamos a estar con Paco con tranquilidad, sé que la parte la se va y acabamos decidiendo. ¿Vale? Pero eso es lo que pasa cuando las cosas cada claro, vez son más complicadas. ¿vale? Pero eso es buena señal. O sea, que no nos vamos a asustar. Y luego nada, seguir. Llamando la atención, ¿eh? que debemos diferenciar bien la hipnadería doratísima de la conopsea. que debemos seguir identificando correctamente las dactilorrizas amucinas, ¿vale? Lo identificamos poco, pero bueno, bien sean con su coloración clara o con su coloración rosada, la misma especie, pero cuidado, nunca confundir la dactilorriza, que veis a mano izquierda con su espolón recto y grueso, con... La Orchis provincialis que tiene ese espolón esbelto y curvado hacia arriba. ¿eh? ¿Os ¿Veis? Muchas veces, al principio, sobre todo cuando uno empieza, es fácil confundirlas ¿Veis esta foto de detalle? Esta es la Lactiloriza sambucina con ese espolón grueso y recto. Y está la Orchis Provincialis, con el espolón fino y volto hacia arriba luego, además, veis que estas brácteas, estas hojas que acompañan a cada una de las flores, son muy anchas y muy grandes en el género dactilorriza y muy finas y muy pequeñas en el género orquis. Pues eso también ayuda a diferenciar. ¿De acuerdo? Pero bueno. Luego, cuidado con las serapias cordijera y las serapias lingua. ¿eh? Ahí hay un poquito de lío. Es algo que no parece difícil a priori, pero bueno, bueno. ¿Eh? Y a veces entre la lingua y la... Y la partiflora también. Y ahí sí que os animo y por eso repito lo de... Cuidado con la cantidad de fotos que hacemos y cuidado con los objetivos reales del programa y de nuestras salidas, ¿no? No hagamos muchas fotos y luego colguemos las fotos y esperemos identificarlas primero nosotros o con la ayuda de los demás porque, claro... Hay veces que depende el ángulo con el que está hecho la foto, depende de la luz, depende de tantas cosas, pues nadie puede conseguir seguridad identificar según qué imágenes. Entonces más vale que sean imágenes de calidad, pocas, y que reflejen bien, con buen ángulo, buenas luces, con buenas tomas, buena, buen enfoque a esos ejemplares. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿eh? son preciosas unas terapias cordijera, perdón. Y yo creo que no tiene lugar a dudas con la lengua ni con la parte fuera, pero bueno, algo como usted por ahí. Cuidado porque también hay híbridos, ¿eh? Igual en algún caso lo que está pasando es que empezamos a tener por ahí algunos híbridos de esos, entre la cordijera y la y lengua y no estamos viéndolos. Luego, llamar la atención sobre la por una planta, una especie en concreto que cada vez es más abundante en todos lados. Planta muy mediterránea, y igual que otras, como la Speculum, por ejemplo, que cuando empezábamos eran raritas. Ahora de los raros no verla. Y para terminar, pues una foto de mato Preciosa. Y recordados que este año, desgraciadamente, no va a haber curso de identificación de orquídeas dentro del programa, pero esperemos que el año que viene pueda volver a verlo, pero en exclusiva. Os tengo que anunciar que nos han contactado desde la UDA Couscal Universitat A y vamos a dar el curso de identificación de orquídeas este año, junto con un curso de identificación de aves. Lo vamos a celebrar aquí a petición de la UDA Universitat A en el Jardín Botánico Láritu, en la Casa de San Larizu, el próximo 20 de mayo de este año 2023. Yo voy a encargarme de la parte de orquídeas y Unai Ormazabal Santa Cruz de la parte de aves. El sábado haremos la teoría de ambos módulos. El sábado por la tarde visitaremos Olarizu todas las campas y el cerro de Olarizu para conocer las orquídeas que existen en este entorno. Y el domingo, para las aves, como no puede ser de otro modo, se visitará con Unai Ormazabal Salburgo. ¿De acuerdo? Así que nada, aunque no tengamos curso oficial, si queréis venir a este que nos han invitado a dar, los de la Universidad Vasca de Verano, pues apuntamos. ¿De acuerdo? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra participación, por vuestro entusiasmo, por toda la cantidad de datos que aportáis y pese al trabajo que nos da, <ríe> encantados de participar y de seguir con vosotros y vosotros. Muchas gracias a ti, Agusté. ¿no? Muchas gracias por la presentación que nos acabas de hacer. ¿no? El interés ¿no? que nos despiertas en cada una de las eh, imágenes que nos muestras. El riesgo que nos trasladas en cuanto a ciertas identificaciones y las normas ¿no? que también hay en función de esto último que nos has dicho de cuántas fotos sacamos y en qué época las sacamos. Yo creo que son cosas importantes para incluso reflejarlas a lo largo de estas próximas semanas, con el fin de que no solamente nos hayamos enterado las personas que estamos en esta presentación, sino trasladarles estas preocupaciones eh, a nivel personal, a nivel del propio WhatsApp, a todos los participantes que se metan, que metan la cabeza este año en el mundo de las orquídeas a través de nuestra red. Es bueno. Eh, la gente está ahí, veo, todavía quedamos. Tenemos por lo menos eh, la posibilidad de preguntar de tal forma que si tenéis alguna duda, alguna curiosidad, pues abrir micrófonos, abrir cámaras, si es que las tenéis a mano y tenéis esa posibilidad. Y adelante, para eso tenemos a Agustí aquí con nosotros. Sé que es difícil, que hay que calentar ambiente, ¿no? pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que alguien pues quiera incluso no solamente preguntarle a Agustín, sino a nivel administrativo, pues lo que comentábamos, un cambio de parcela, ¿no? la solicitud de que otros sitios se pueden llegar a muestrear. El... Tenéis también la la línea del correo electrónico a través de cienciaciudadana arroba con el fin de escribirnos solicitando pues, esos cambios de parcelas o esa ampliación de parcelas o el WhatsApp para trasladarnos cualquier duda que en un momento dado se os ocurra. Yo sé, Agustí, que no es fácil, ¿no? Pero si a ti te dijesen ahora mismo Parmentia o Zavalgana. ¿Cuál de las dos parcelas elegirías? A mí, mira, me parece más divertida Armentia. ¿Armentia Requeda o Armentia Las Ruines? ¿Armentia Requera o Armentia Las Ruines? Las Ruines. ¿Las Ruines? ¿Por qué? Sí. Porque a la hora de pensar en mi tiempo libre, ¿no? Prefiero sí. pasear por Las Ruines, que es una parcela mucho más amplia, más amplia, que no requera, ¿no? Que además sí. está en una ladera más pronunciada, y no tiene tanta tanta chispa. Pero fíjate que en Zabalgana crecen muchas más especies. ¿eh? Sí. Y con la cantidad de híbridos que hay, últimamente, en cuanto a orquídeas, es una pasada. Pero dirás que me gusta más el entorno de Armentia, en las faldas de, de los montes de Vitoria, que Zabalgana, que quieras que no. Uh -huh. Estás en un ambiente ¿no? más urbano. Más es... preindustrial, ¿no? Sí. Sí sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, que le tengo mucho cariño también, ¿eh? Oye, yo ya que estamos de tertulias y la gente no se lanza, ya que está Gloria y José, me gustaría preguntarles ellos qué es el primer año, porque pues, José ya sabemos que lleva años estudiando las orquídeas de su pueblo, del de, audio, pero por ejemplo, Gloria, Gloria, ¿tú habías hecho algo? ¿Habías estudiado las orquídeas? ¿Lo habías identificado orquídeas antes? Pues no, la verdad es que no. Ajá. Ha bueno, oh, sido un poco curiosidad, ¿no? Porque bueno... Me parecía un proyecto muy interesante y a mí me gustan las orquídeas. Y luego, bueno, pues también ha sido un poco tema familiar porque mi madre está en mariposas, mi hermano está en mariposas Ajá. y aves. Y entonces, pues no sé, el, el gusanillo de hacerlo ha sido un poco por ellos, ¿no? Qué bien. Sí. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, me ha gustado mucho. Y espero este año, bueno, pues el año pasado fue un poco el primer año, un poco acelerada, pero este año espero hacerlo un poco más... Con más conocimiento, aunque claro, de conocimiento tengo todavía muy poco en cuanto a las orquídeas, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo que has colgado desde este primer año no está nada mal, ¿eh? Para empezar. Quiero decir, que, que vamos por un buen camino y todos empezamos así, ¿eh? Me no imagino. te creas que nadie vino ya bien sabido de casa. No, no, ni mucho menos. Qué, qué bien. Mm. Oye, José, José, ¿qué nos cuentas? No sé si estará... Con... José no tiene el micrófono. Oye, no, al respecto, ya que estoy aquí... Sí, opa, León. Ahí ya, está José. Ya... Ahí está José, a usted. José, ¿qué nos cuentas del audio? Bueno, sin más, os quiero agradecer eh, darme la oportunidad de seguir aprendiendo y en ello andamos. ¿eh? Es que ricasco, Danagatik. Vale, es soy... Oye, os quería contar que eh, hace nada, una semanita o diez días, me compré el de Orquídeas de Navarra, que ya está publicado no de este año, sino del año anterior, y está bastante bien, ¿eh? Está Ajá. bastante bien. Este lo venden aquí en Vitoria, lo podéis encontrar en la librería Elca. Creo que eran 30 euros. Las fotos yo creo que son de calidad, pero la calidad de la impresión no es muy allá, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y comparado con el de Aragón, pues claro, las fotos de Conchita Muñoz son una pasada, pero estas no están nada mal. Y bueno, anima mucho el cotarro, sobre todo porque, como bien sabe Mari José, pues Navarra gana muchas cosas hacia el sur. Y yo es que os digo de verdad, que después de todo el lío que llevamos con el grupo de la oficina Fegodes y demás, que no estemos encontrando la incubación. O sea, porque estamos viendo muchas especies muy mediterráneas, como la Speculum, que en estos últimos 10 años, boom, la vemos por todos lados, la Coriófora, lo mismo, el Imantoglosu, la Barlia, que ya ha llegado, y que la incubacea*. no la estamos viendo, ¡Mmm! me extraña, me extraña, y estoy por ponerme a repasar todas las esfegodes que tenemos colgadas, tanto en Natusfera como en Innaturalist, porque me temo que a veces nos lo estamos colando ahí pero bueno, de todo se aprende y poco a poco así que eso sería una recomendación para este año, Orquídeas de Navarra. Tengo el librito y está muy bien. La ¿Verdad sí, que me sí, ha puse... Me ha gustado, quieres... sí, el año pasado me lo regalaron sí. y ya me ha gustado sí, eso. sí, sí, sí además está en plan sencillo o sea, tampoco sí. se han metido muchas honduras, está bien me ha gustado muy bien, muy bien Apuntado. Pues oye, por mi parte nada más pues muy bien, Agustín. Bueno, pues, La anécdota es pues que, esta de que nos han invitado los de la Universidad Vasca de Verano a hacer el curso en mayo. Pero oye, bueno, a casi bien. os digo un rebote. Un compañero guipuzcoano de Aranzadi que parece que les ayuda a organizar esos cursos anualmente y procuran ir cambiando de provincia cada año. Este año les tocaba venir a Álava y, oye, Agustín, si vamos y hacemos de plantas y hacemos de orquídeas. que yo sé que tú llevas años. Y digo, bueno, por mí bien. Y este año que no teníamos el curso oficial, digo, pues tengo un hueco que de otro modo no sé cómo lo hubiera organizado. O sea que, bueno, por lo menos la gente sigue teniendo interés con estas cosas. A ver si se apunta a la gente joven. Es que de eso se trata. Es que este, de eso el... se trata, porque si no, no, no vamos a ninguna parte. Sí. O sea, Yo entiendo, a ver si entiendo... es gente joven la que se la que se mete en esta historia, no y, se, y lo ve, y le gusta, y empieza... A... Sí. Pues yo entiendo que medio. el público mayoritario de la Udakouska Universitat A es gente joven, eso, eso es lo que entiendo, claro y encima claro. es un grupo limitado de 15 personas, que sabes que nunca será una burrada de todos los que vendrán a aprender a mucho, sí. y no sé, tiene buena pinta, yo sí que espero que, pero bueno, luego que venga la gente de la edad que sea. Claro, sí, pero vamos, sí, no, si hay un grupito sí. joven que va porque le interesa, que no va portada para nada, pues está muy bien, está muy bien yo pues ya os contaré, ¿eh? Ya os contaré a ver qué tal sale. Dale. Pues nada, oye, un placer por mi parte. Lo mismo. Pues muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Agustín. Es sí. que recasco de Navatik. Bueno, nosotros a pronto. Agustín, aguanto Termin. un minuto. Sí, sí. Vale, Agur, un Hasta luego. Agur. hasta pronto. Bye. Ahí bye, Agur. Un besan. Muy bien, Agus. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muy bien. Ya has visto tú estos de la UDACO Euskal Universitat A, ¿eh? Sí, muy que bien. pusieron, ahora fue en marzo, ahora nada, hace dos semanas ya estaba yo a tope con la memoria y tal. Y les dije, oye.